De compras en el casco antiguo de Santiago de Compostela, una de estas zonas comerciales cuenta con un gran número de comercios y tiene la particularidad de estar integrada en un casco histórico patrimonio de la humanidad. Se trata del Centro Comercial Abierto Monumental Compostela, una gran zona comercial que, a diferencia de las tradicionales grandes superficies, ofrece comercios distribuidos por todo el Centro Histórico Compostelano. Paseando por la zona monumental podemos encontrar que en un centro comercial convencional, distribuidos en pequeños comercios donde el trato con encanto familiar no desmerece la calidad del producto. Junto a todas las tiendas, encontrarás los mismos servicios que en los grandes supermercados descuentos en parkings, entrega de las compras a domicilio, señalización unificada, etc. Servicios que ofrecen todos los socios de este centro comercial abierto. Tiendas etnográficas, regalos, souvenirs, moda gallega, joyería grandes marcas, comercio tradicional, librerías, tiendas gastronómicas, supermercados y zapaterías son una muestra de su potencial. Además de todo esto, encontrarás teatros, cafeterías, restaurantes, salas de exposiciones y galerías de arte que se distribuyen por las principales plazas y arterias del Centro Histórico, Rúas Nova, Pilar, San Pedro, Caldehilería, Pecutoiro, Taurán y las plazas de Cervantes con las que rodean la catedral son los ejes